Eh, bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Vicky Andérica. Trabajo en Accessing for Europe, que es una ONG que se dedica a defender y promover el derecho de acceso a la información en España y en Europa. Y, bueno, he venido a hablar un poco del el contexto, la ley de transparencia que, que, se, está que se está gestando en, en España, eh, ver, estudiar un poco eh, cómo es esta ley de transparencia y también para hablar de tu derecho a saber, que es una iniciativa que Accessinfo eh, ha desarrollado junto con la Fundación Ciudadana Cibio, que vendrá después a hablar también. Eh, y es una plataforma para hacer preguntas, solicitar eh, información a instituciones públicas de forma muy sencilla. Um, yo eh, he estado toda la mañana escuchando las diferentes iniciativas, las que admiro y apoyo, eh, y me doy cuenta de que cada uno estamos pidiendo eh, un tipo de transparencia para poder desarrollar nuestro trabajo. Y realmente esto es un problema porque la ley eh, que tenemos entre manos, que ahora mismo está en el trámite parlamentario, no va a cubrir eh, la necesidad de transparencia eh, de todos estos proyectos. Transparencia parlamentaria, open data… Son cuestiones que quedan fuera y que la ley de transparencia no contempla, no toma en cuenta. Y esto es uno de los, eh, de los problemas que tiene esta ley, ¿no? Que no va a ser suficiente porque deja de lado muchas cosas. Yo creo que en, un, en una época como la que estamos… En eh, la que se habla de gobierno abierto, de participación, de colaboración, nuevas tecnologías. Eh, una ley de transparencia no puede ser eh, lo que ya tenemos eh, desarrollado en 20 artículos, sino que tiene que ser eh, lo que no tenemos y queremos tener eh, desarrollado de forma eh, mucho más comprensiva, mucho más inclusiva eh, y pensando en el futuro y no en el pasado. La ley que aprobemos ahora va a ser la ley que tengamos en los próximos 30 años, 40 años. Eh, y tiene que ser la base del futuro y no tiene que ser eh, un checklist, que se decía antes también, que es eh, tenemos que aprobar una ley de transparencia porque no tenemos checklist, no hay nadie mirando, estamos todos mirando y vamos a, a, a pedir y a luchar por una buena ley. ¿no? España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tiene una ley de transparencia. Es decir, llegamos los últimos, llegamos muy tarde y por eso ese es otro de los motivos por los que no nos podemos permitir aprobar una ley mediocre. Eh, si llegamos los, unimo, los últimos, vamos a intentar eh, ponerlos los primeros, ¿no? esa sería la lógica y eso sería un poco la competición. Daniel antes mencionaba el Open Government Partnership, que es la alianza de gobiernos abiertos. Eh, esta alianza eh, la forman gobiernos que se comprometen a eh, mejorar sus políticas de gobierno abierto. Eh, España forma parte de esta alianza, aunque no tiene ley de transparencia y tampoco tiene, por ejemplo, una política de participación definida, con lo cual tenemos mucho trabajo que hacer. Eh, si, si queremos ser coherentes y formar parte de esa alianza, esta ley de transparencia, que debería ser el tronco y la base para desarrollar una política de gobierno abierto que, de momento, a nivel estatal no existe, um, tenemos que mejorar la ley. El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, es un derecho que ha sido reconocido como un derecho fundamental a nivel internacional, por tratados internacionales, pero sobre todo por tribunales internacionales de derechos humanos que han dicho que… Por un lado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hablaba de que las instituciones públicas tienen un monopolio de la información que necesitamos para poder desarrollar eh, nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestra vida. Por otro lado, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también reconocía que es un derecho fundamental eh, en un caso en el que se hablaba de medio ambiente ¿no? y de cómo necesitamos tener acceso a toda esa información para poder defender otros derechos, que también son fundamentales. Con lo cual… Eh, otra de las cosas que hay que decirle al Gobierno y sobre todo ahora a todos nuestros partidos que están en el Parlamento es que no estamos inventando nada, ya hay jurisprudencia, ya hay eh, 93 leyes de acceso a la información en todo el mundo y tenemos que eh, un poco empaparnos de todos los buenos ejemplos y, y adoptarlos ¿no? Y, y, y no quedarnos atrás. Eh, Daniel también mencionaba la declaración de transparencia parlamentaria, que es cierto que conoce muchos parlamentos que no tantos aplican. Y que la propia declaración, que es una maravilla y os recomiendo a todos que leáis, al final eh, también tiene los mismos principios generales del derecho de acceso a la información. Por eso, nosotros pedimos una ley que reconozca la transparencia de todo y no una ley para cada una de las cosas, porque en España… Se dice mucho lo de en España, hay muchas leyes y no se cumplen, cierto, esto es un problema, pero otro problema es que no tenemos un derecho de acceso a la información, no queremos volver a tener un montón de leyes que no se cumplan, sino queremos una, queremos que se cumpla y queremos que sea eh, inclusiva, ¿no? que sea un derecho de acceso a la información transversal. Y es que al final el derecho de acceso a la información es un concepto muy sencillo y es que toda la información en manos de las instituciones públicas es pública a excepción de aquella información que pueda dañar otros intereses públicos. ¿no? Y tiene que haber un organismo que medie para, para saber qué información no debe ser publicada. Entonces, una ley tiene que reflejar, por un lado, el derecho de todos a solicitar información y la obligación de las instituciones a que nos contesten a un tiempo razonable y la obligación de las instituciones a publicar proactivamente cierto tipo de información. Marc Abra mencionaba antes eh, dónde van mis impuestos. Eh, la información de los presupuestos generales del Estado es pública, la del gasto no. Eso es información esencial, esa información debería ser pública sin que tengamos que pedirla. Es un ejemplo de tantos otros, ¿no? Entonces, ese es el concepto que tiene que, que tendría que reflejarse, el principio de publicidad de toda la, la actividad pública, a excepción de aquello que pueda dañar otros intereses, la privacidad, la defensa nacional, etcétera. ¿no? Entonces, esto no es lo que, estamos, eh, lo que estamos viendo con la propuesta de ley que tenemos ahora mismo en trámite parlamentario, porque es una propuesta de ley que solo se aplica eh, a, a toda la actividad que está relacionada con el derecho administrativo, es decir, eh, al Poder Ejecutivo, a la Administración General del Estado y eh, a, mucha, o sea, a muchas otras entidades, como Tribunal de Cuentas, eh, poder General, Consejo General del Poder Judicial, Poder Legislativo, pero solo en lo que afecta a eh, el derecho administrativo. Por lo tanto, en concreto… en poder legislativo, toda la parte del proceso legislativo en la que trabajan, por ejemplo, que hacen, eh, entender cómo se aprueban las leyes, tener acceso a toda la documentación que respaldan las leyes. Eh, esta ley, eso, por ejemplo, no lo incluiría, ¿no? Hace poco eh, veíamos como el diario.es filtraba la información sobre eh, el, el, la documentación que apoyaba la tramitación de la ley de transparencia, porque eso tampoco había sido público. Entonces, eh, este tipo de información eh, no tendríamos por qué poder solicitarla. La regulación del lobby, con quién se reúnen nuestros diputados, pero ¿con quién se reúne el Gobierno? Porque las agendas de los políticos también están excluidas. ¿no? Cuando hablamos de corrupción, esto es uno de los puntos más importantes. Eh, se excluye la Casa Real, sindicatos, partidos políticos, a pesar de que tienen una financiación prácticamente íntegra, eh, íntegra prácticamente eh, pública en, en, en su totalidad. ¿no? Entonces, eh, se excluyen... Muchas instituciones o partes de ellas con información muy importante para entender cómo se toman las decisiones. Pero también se excluyen tipos de información, informes, eh, notas, borradores. Hace poco veíamos como el correo de Sara Paylin eh, le obligaban a, a publicar eh, los correos de su cuenta personal porque la había utilizado para… Eh, hablar sobre asuntos públicos. Uno recurrió al, al, al comisionado de la información de Estados Unidos, le dieron la razón. Obviamente no publicaron su correspondencia con su hija o con su marido, pero sí publicaron todos aquellos emails que tenían un contenido público. Entonces, de nuevo, hacia, hacia eso deberíamos ir, ¿no? Pero con, con, con exclusiones como estas no vamos hacia eso. Vamos hacia la restricción. Entonces, la publicación no es la norma en esta ley, sino que la excepción es la norma. Y uno para saber qué información puede pedir muchas veces tiene que hacer eh, casi una ecuación, ¿no? Si es cierto que tiene una parte de publicación proactiva que reconoce, por ejemplo, la publicación del gasto público, que ya era ahora, muchas veces cuando vamos a… Eh, decían que una, un compañero islandés no, no se creía que no se graben los, puen, los plenos. Yo, cuando voy a algún sitio y digo que no sabemos en qué se gasta el dinero otro Gobierno, también se echan las manos a la cabeza. Entonces, eh, tenemos mucho que aprender, ¿no? Cuanto al organismo de revisión independiente, no hay un organismo de revisión independiente. Hay un organismo que forma parte de la Administración y esto significa que si yo tengo un conflicto con alguna Administración y me deniega la información, el que tiene que dirimir ese conflicto será juez y parte para decidir sobre eso, ¿no? Con lo cual, eh, no parece muy justo. Además, no se le empodera, no se le da el mandato suficiente, el poder suficiente para ser realmente el impulsor de la transparencia en España. Y ese es el concepto, de nuevo, que debería tener eh, España que no tiene una ley de transparencia y que ha demostrado con creces que la necesita. ¿no? Y por otro lado, lo que decía al principio es que deja de lado otras materias. Yo, en, no lo leáis todo, con que leáis el, el, el final es suficiente lo que está en negrita. Eh, un diputado preguntaba, a, pedía que en el... Eh, pedía que el Parlamento publicara la, eh, la información sobre el Presupuesto General de Estado en un formato abierto, es decir, una hoja de cálculo. En eso consiste el Open Data, ¿no? El Open Data consiste en publicar información en un formato que sea reutilizable, que sea abierto. Eh, pues bien, la respuesta le llegó a este diputado el mismo día que se presentaban los presupuestos y le decían que la transparencia no tiene que ver con el formato, sino que tiene que ver con la información que se publica. Esto lo dicen después de llevar invirtiendo muchísimo tiempo y muchísimo dinero en portales de Open Data que, además, muchos dejan mucho que desear, ¿no? Por eso, de nuevo, esa ley de transparencia tendría un poco que ser consciente de que el Open Data, que es un movimiento que ya está muy desarrollado en España, para bien mantenerlo, darle un soporte, ¿no? Y, y sobre todo, lo, tenderle la mano. Esta ley eh, no es una ley que piense en nuevas tecnologías, no es una ley que piense en Open Data ni que hable ese idioma, ¿no? Entonces, eh, tiene muchos defectos y, sobre todo, es una ley, y esto se ha dicho mucho, que nace vieja. Es una ley que es, podía haber, haber sido aprobada en los años 70 sin ningún problema. O sea, aparte de publicar información en Internet, eh, eh, podía haberse publicado hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues además de pedir que se apruebe una ley y venir aquí y contaros eh, que esta ley no funciona y que tenemos que pedir mejoras en la ley de transparencia, nosotros eh, creemos que los que mejor pueden pedir eh, mejoras en la ley, los que saben para qué sirve una ley de transparencia son los propios ciudadanos, las personas que piden información. Y para eso hemos creado eh, Access Info y la Fundación Ciudadana Civio, Tu Derecho a Saber. Tu Derecho a Saber es una plataforma eh, que nace de eh, reutilizando un, un, un software que es eh, de código abierto, que todo el mundo puede utilizar y que de hecho se ha utilizado en muchísimos países, donde hay plataformas similares, y esta página web lo que hace es que uno puede enviar solicitudes de acceso a la información de forma muy sencilla, simplemente eh, casi mandando un email ¿Qué aporta de, de positivo? Pues que todas las solicitudes quedan publicadas. Esto hace que no hay que hacer la pregunta dos veces y la institución no tiene que contestar a la pregunta dos veces. ¿no? Y además, eh, nos inspira a la hora de hacer preguntas a la Administración, a la hora de exigir un, una rendición de cuentas más completa, y, sobre todo, a entender y a utilizar el derecho de acceso a la información pública. Porque también recae sobre nosotros la responsabilidad de implementar la ley utilizando el derecho. Sobre todo los ciudadanos, sobre la prensa, hablando de cómo ellos han solicitado información utilizando el derecho de acceso a la información. Y ahí eh, tenemos una responsabilidad que no deberíamos eludir, y por eso os animo a todos a que hagáis vuestras preguntas en Tu Derecho a Saber. Pero, además, ¿qué añade Tu Derecho a Saber, aparte de poder enviar solicitudes de acceso a la información, tiene una guía eh, sobre acceso a la información pública eh, para explicar qué es este derecho, para saber qué se puede esperar de este derecho, qué información podemos solicitar, si nos van a contestar o no, cómo protegemos dentro de esta página web, por ejemplo, la privacidad tanto de las personas como de los funcionarios. ¿no? Es, en, e, en esa guía yo creo que se puede encontrar mucha información. Eh, tiene un buscador muy bueno en el que se pueden eh, consultar todas las solicitudes que se han hecho, que hay muchas muy interesantes, ahora daré algunos ejemplos. Y tiene un blog que se alimenta eh, de las solicitudes. Es decir, las solicitudes que hacemos muchas veces destapan eh, pues incoherencias. Os voy a poner un ejemplo. El, una persona preguntaba cuánto se había gastado, cuánto se había presupuestado, cuánto se había gastado en la ejecución del presupuesto del Hospital Universitario de Burgos, creo que era. Eh, porque tenía dudas sobre los datos que habían dado. Eh, quería saber la previsión y la ejecución. Entonces contestaron, creo que fue con la... Eh, con la ejecución y luego en los comentarios se hicieron, pues en tal periódico salió esto, en tal periódico salió lo otro, ¿no? Y los datos no coincidían. Eso es, es muy interesante, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que queremos reflejar en el blog, además de hablar de transparencia, además de intentar empujar algunas campañas, como por ejemplo Eurovegas, no sé si conocéis, pero Eurovegas es, bueno, hemos tenido la suerte en Madrid que nos ha tocado a nosotros, estamos muy felices y… Nosotros queremos saber eh, más sobre este proyecto que nos encanta y queremos conocer, por ejemplo, eh, cuáles son los impactos, eh, todos los estudios de impacto que, que se han hecho, impacto medioambiental, eh, económico y social, una serie de cosas que no sabemos. La hemos pedido, pero no tenemos acceso. ¿no? Y luego, sobre todo, el apoyo. ¿no? Eh, uno puede, cuando lee una pregunta, decir «yo también quiero saber». porque. Eso es muy importante, que todos hagamos presión para que nos contesten. En España, hasta ahora, y, y midiendo un poco los estudios que se han hecho de transparencia y monitoreos hasta este año, la media de silencio administrativo es del 50%. Es decir, no contestan. Hay una falta, hay un muro por parte de las administraciones públicas y es que, además, el silencio administrativo es negativo, con lo cual eh, se deniega la información. Eh, hay que apoyar las solicitudes para que la gente eh, también se anime y vea que la gente quiere saber lo mismo que uno, ¿no? Um, algunos ejemplos que por, por, eh, por ver cómo realmente… Porque el derecho a acceso a la información y la transparencia tiene un efecto evidente y directo sobre, eh, eh, sobre la corrupción, por ejemplo. La de, eh, es fundamental para defender derechos humanos, es fundamental para una libertad de prensa, para, para una prensa rigurosa… Eh, pero también es fundamental para nuestro día a día. Y todos nosotros eh, tenemos preguntas, ¿dónde está mi mercado? Es decir, cerraron un mercado hace cuatro años, me dijeron que lo abrirían en un año, pero no lo abren. ¿no? Ese tipo de preguntas mejoran la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, um, nos hacen partícipe de, de, de ser eficientes, que es una cosa que en España hasta ahora no hemos ido. Voy a dar unos ejemplos y ya eh, era al final. Um, ¿Cuánto dinero eh, se ha, en, ¿Se ha invertido realmente en rescatar bancos? Esto es una pregunta porque salen las noticias. Queremos entender las noticias que no son claras. Entonces, se hacen preguntas, ¿no? El listado de los 50 principales acreedores de la deuda del Estado. está es un poco más. El coste del acto de entrega del Códice, Códice Calextino. Esto es como cuando Rajoy se va a ver la final, cuando anuncia que nos han dado un crédito fantástico. Eh, oiga, no, detalles, ¿no? Eh, ¿Cuánto ha costado eh, también el… el no digo que no haya que hacerlo, pero la gente quiere saber cuánto cuesta, porque si todos nos tenemos que apretar el cinturón, a lo mejor queremos saber que si se han gastado un millón en entregar el códice, pues estaba fuera de lugar, ¿no? Um, el número de traductores de idiomas autonómicos en el Senado y coste para el Estado. Esta noticia que fue contestada luego tuvo una repercusión en la prensa, incluso upid pidió que se eliminara, en fin, podemos estar a favor o en contra, pero bueno, el hecho de que haya información genera debate y eso es lo que hace falta, ¿no? Um, atracos y delincuencia en la calle. En muchos países um, la información sobre criminalidad es pública. De hecho, hay una aplicación, creo que es en Londres, o no, era en Estados Unidos, para el móvil, cuando uno va por la noche medio tal, eh, eh, puede buscar el, el, el camino más seguro para llegar a casa, porque como tienen los datos eh, descargados en un mapa, pues por una cuestión de estadística sabes que en esta esquina atracan más que en otra esquina, pues vas por ahí tranquilo. Um, Información sobre Eurovegas, por ejemplo. Eh, petición del gasto telefónico de cada diputado. Esto se, esta información se publicó, por ejemplo, en Brasil y se dieron cuenta de que había una diputada que se pasaba siete horas al día hablando por el móvil. O sea, siete horas al día. Entonces, este tipo de cosas, si son públicas, nadie duda. A lo mejor cuando se publican no hay un escándalo, pero luego se cura. ¿no? Entonces, eh, los ciudadanos tenemos mucho que decir sobre cómo, cómo hacer bien las cosas. Y quería cerrar con esto, porque yo creo que... Lo que le falta a esta ley y lo que falta un poco al espíritu del propio gobierno a la hora de tramitar la ley de transparencia es eh, mirar hacia el futuro y no hacia el pasado. ¿no? Este es un, un folleto que encontramos en, justamente en Brasilia cuando fue la reunión del Open Government Partnership y me hizo mucha gracia el punto 2 Llama a tu amigo en los frikis porque te van a ayudar, porque te van a ayudar a hacer las cosas mejor, porque puedes realmente hacer... Una plataforma que te ayude a hacer todo lo que tú quieras hacer de forma más eficiente y, sobre todo, luego, la colaboración. El Gobierno tiene que ayudarse y tiene que utilizar a la sociedad civil y a todos los ciudadanos para hacer las cosas mejor, porque no se le ocurren, porque no están en el… Y, y, y lo decía Daniel antes, no saben de esto, es que no saben, pero nosotros sí. Entonces, le tendemos la mano y esperemos que la cojan. ¿no? Muchas gracias. No sé si tienes información de un grupo asesor que había para la ley de transparencia que se reunió un par de veces mm. y eso se enterró. Vamos, ¿Hay alguna novedad? Eh, el, el año pasado, bueno, cuando, antes de verano, eh, se hicieron muchas cosas con la ley de transparencia. Se intentó hacer bien, pero no se consiguió del todo. Se hizo una consulta pública, una consulta pública que fue, al final, eh, no fue transparente, tuvimos que conseguir la información, el informe, de lo que había sido, porque no podíamos tener acceso a lo que la gente opinó a través de la filtración de la que hablaba antes. Crear una comisión de expertos, que es la que comentaba Alberto, una comisión de expertos que se reunía um, en, el, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales para tratar pues, temas que no encajaban de la ley, como por ejemplo la compatibilidad con la Ley de Protección de Datos, como por ejemplo el hecho de que no fuera un derecho fundamental, que todos los expertos que formaban eh, sociedad civil, funcionarios, eh, periodistas, eh, una serie de expertos de forma transversal, académicos, opinaban que sí debía ser un derecho fundamental. Entonces, se creó esta comisión sin definir muy bien cuál iba a ser su impacto y cuando acabó de reunirse esta comisión, nosotros pedíamos que se hiciera caso a esos expertos y que se redactara un informe con las conclusiones. Eh, al final, el Gobierno dijo que, bueno, que era un lugar de debate, pero que tampoco se habían comprometido a adoptar nada de lo que allí se dijera. Pero, además, tampoco han implementado nada de lo que allí se recomendó. Con lo cual, de hecho, en algunas de las reuniones... Tam, eh, llegó a no haber nadie del propio eh, del propio equipo que estaba redactando la ley de transparencia, ¿no? Entonces, un poco, todo, todo muy... Medio sí, eh, yo quería... Eh, o sea, estoy un poco abrumado por la cantidad de, de información de, de la mañana, entonces hay una cosa que me preocupa un poco, que es que en eh, la medida en que todas estas... Eh, por todo lo que habéis ido diciendo, la mayor parte de los avances que se están consiguiendo en esta materia tienen que ver con dinámicas de organización en red que van como haciendo presión. ¿no? Y eso no se da solo en el ámbito de la transparencia, sino que se dan en un montón de ellos. Entonces, yo de pronto me he visto levantándome por la mañana, entrando, firmando tres peticiones en Chase.org, yendo a Fixmedia a arreglar dos o seis noticias, posteriormente pidiendo... ¿no? Entonces, esto me parece razonable, creo que o sea, no me preocupa el tener que hacer eso, pero sí me preocupa el recorrido que tengo que hacer eh, como persona que le interesan estos temas para favorecer esta cuestión. El recorrido me refiero a ir a la página de Fixmedia a ver qué cosas nuevas hay, ir a eh, Tu Derecho a Saber, etc. Me parece que podría ser interesante la posibilidad de que pensáramos, eh, en la medida en que las redes sociales tal y como están construidas no favorecen esto, a mí me gustaría tener un usuario como ciudadano, que cuando yo me lo guiara con mi usuario me dijera esta es tu cuenta de Twitter, este es tu Facebook, esto es lo que hay en tu derecho a saber, esto sea, son, son una API que me, que me lo colocara todo y que fuera mi interfaz cotidiana porque ya, porque ya lo es. Y creo que facilitaría bastante, creo que es un curro muy, muy chungo, pero, pero que si no está eso más o menos, o sea que si no hay como esa sinergia y yo no entiendo, no voy a entender que firmar una campaña en Oigame eh, o, o apoyar una, una campaña en tu derecho a saber en realidad forma parte de lo mismo. Entonces, creo que de cara a una pelea por la ley de transparencia son herramientas sí. importantes. Yo creo que tienes una idea para goteo, apuntala y, <risa> y, que... no. eh, y. Y esa es un poco la idea del taller de hoy, porque nos hemos dado cuenta, tra trabajando contra la ley de transparencia, que había muchas cosas y que estaban descoordinadas. Entonces, realmente el taller de esta tarde va en este sentido. Yo quería decir una cosa como XNet, eh, luego seguimos con preguntas. O sea, que eh, es opinión de XNet. Eh, el, creo que tenemos que, claro que este gobierno la mano tendida no la va a coger eh, porque ha demostrado muy claramente que las mejoras que se le han propuesto reiteradamente no la han aceptado. La consulta ciudadana que se ha hecho ha sido una completa farsa, como está explicando Vicky, o sea, eh, ha dicho, ah, muy bien, hemos recorquido, me parece, 1.300, 3.000, ¿cuánto era? Bueno, muchísimas, 3.700. Eh, 3.700, no vamos a hacer caso ninguna, no, además no las vamos a publicar, pero somos tan abiertos que hacemos consultas ciudadanas. Luego ha habido toda una serie de enmiendas de las que se ha hecho un pequeño, los cosméticos, o sea, realmente… Esta ley de transparencia, de la, que la pregunta, yo te quería preguntar el calendario a qué punto estamos, esta ley de transparencia desde XNET, y, y pienso que no somos los solo, hay que tomarla de pecho, o sea, que eh, pararla con estruendo de la sociedad civil, por esto es muy importante que nos organicemos, porque al tener mayoría absoluta... Eh, tenemos solo la posibilidad de una presión tan grande que sea, por ejemplo, la Unión Europea que les meta bronca, porque además no respeta ningún estándar de los de la Comisión Europea. Entonces, Vicky, si nos puede decir un poco más el calendario, a qué punto está, mm. cuándo hay que estar particularmente atento y cómo podemos relacionarnos respecto a la Comisión Europea. Bueno, el, el tema de la Unión Europea el, el, en este caso está al margen porque realmente el... En fin, el derecho de acceso a la información no está regulado, no es una competencia delegada a las instituciones europeas, no forma parte de, eh, del, de lo que las, los países delegan eh, a la Unión Europea, con lo cual tenemos acceso a la, a, la, a la información en instituciones europeas. Que yo recomiendo que si tenéis alguna pregunta para alguna institución española y nos contesta, que la hagáis en la Unión Europea a través, también hay una página, como tu derecho a saber, que se llama As the EU que es pregunta a la Unión Europea, está en español, podéis hacer la pregunta en español y os tienen que contestar. Hay una regulación sobre este derecho que funciona muy bien y que, y, y que podréis tener acceso a esa información. Um, con lo cual, Europa no nos va a ayudar en ese sentido. Sobre el calendario, ahora mismo está la ley en trámite parlamentario, um, se ha abierto, eh, se cerró, ese, eh, un, hubo un, un, un plazo de enmiendas que ya se ha cerrado, ha habido varias enmiendas a la totalidad. Se va, a, va a haber un proceso de comparecencia, es decir, algunos expertos eh, hemos sido llamados a hablar allí, eh, tienen que confirmar quiénes van a ir, pero bueno, eh, algunos irán. Y, y eh, no, no hay fechas porque esto nunca se sabe, pero lo que hay que intentar, y si es verdad, es lo que dice Simona. Nosotros somos muy pequeños, hemos intentado hacer un esfuerzo porque, porque se nos oiga. Creo que ya son muy conscientes de que estamos ahí. El propio Gobierno nos ha llamado a varias reuniones, hemos estado hablando con los encargados, pero no ha sido suficiente. Entonces, sí hace falta más ayuda y, por supuesto, todo el apoyo que pueda venir de Change, de Oigame, de cualquier sitio, nos va a venir bien. Lo que pasa es que, al final, eh, en el fondo somos cuatro. Entonces, llega un momento que lo hacemos entre todos o se nos escapa, no, no, no tenemos tiempo. Pero que cualquier ayuda, pues, muy bienvenida. muchas gracias Vicky gracias.